Familiares de un hombre muerto a tiros en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron ese jueves que pretenden beneficiar al imputado con libertad condicional. De manera que piden este cumpla la pena impuesta. Ya hace 10 años y un mes y dos días de que asesinó a mi hermano. Y si él no ha cumplido los 10 años que él le echaron fue porque él duró 5 años corriendo. Y nosotros fue mucho lo que, la lágrima que gastamos detrás de ese señor. Él cuando para variar en la medida él decía que tenía, que tenía insolvencia. Ahora, para él salir de ahí, ahora no tiene, ahora se quiere declarar insolvente para que le varie, para que a él lo, lo suelte con la libertad condicional. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté de lugar y vamos, vamos a buscar el papel de revólver que ahí lo apresaron con un revólver ilegal, cuando lo apresaron por segunda vez. Entonces nosotros vamos a ir a donde quiera que haya que ir. Si hay que ir a Santo Domingo, ese revolver va a tener que aparecer. Y ese pediente, ¿por qué le están diciendo y haciendo la fiscalía de aquí, por corruptos que son. El Pillo Hernández está acusado de matar a José del Carmen Tecada en confuso incidente. Ella eh, es un señor preso que mató a mi hermano hace como alrededor de 10 años. El Pillo de la Cruz Hernández, alias Hacho. Eh, lo soltaron bajo fianza y se fue a correr. Duramos cinco años atrás de él para poderlo atrapar y ahora tiene cinco años preso. Quiere que le den la libertad condicional. Pero yo no creo que sea posible que una, una gente que se, se demuestra en reverdía que salió corriendo a las autoridades, ahora venga a presentar un presupuesto para que lo suelten más fianza. Ya sabiendo todo el mundo, que andaba con un arma ilegal en la hora de, de que se apresó. Y eso no ha salido eh, en la autoridad y ahora no ha salido eso. Y nosotros queremos que ahí cumpla los 10 años que se le dieron. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.